Hoy el deporte universitario eh, está muy organizado a nivel nacional y mundial y yo creo que eh, debemos capitalizarlo. Eh, nuestra universidad está haciendo muchísimo esfuerzo y, y está trabajando para eso. Era mi primer JUR, así que fue toda una experiencia nueva. En nuestro equipo fueron tres chicos de afuera, que la verdad se incluyeron muy bien en el grupo y, y después el otro grupo que venía, el grueso, ya... Ya nos conocemos hace rato y bueno y después con las otras disciplinas, con las disciplinas de hockey y bueno, tenis. Eh, la verdad, que muy bien. Y si no es amistades, podía interactuar con los otros chicos. Así que, la verdad, muy bien. Muy, muy lindo todo, tanto el acompañamiento de todo el equipo, de la parte de profesores, coordinación que nos trataban re bien, como los, los compañeros de todas las disciplinas. Eh, se terminó armando como una gran familia y la verdad, que. Eh, fue una experiencia hermosa